realidad no es mucha la espera sino porque parece que tienen varias, varias personas atendiendo al público y está bueno porque desde variedad, precios e incluso hasta la ensalada fuera del local y creo que es importante porque hace una sola compra, una sola salida como quien dice y te evitas mucho tiempo de espera. ¿Qué, es, qué has pensado comprar para hoy o para lo que es esta Semana Santa? Y lo que es filé de merluza y digamos merluza entera. Entonces, eh, ¿más o menos de qué hora estás esperando? No, alrededor de 20 minutos más o menos. No no, super poco. no, no, no, creo que demasiado bien para el precio y la calidad. Y estoy hace media hora, no mucho. Ah, bien, está avanzando bastante sí, rápido. Está bastante entonces, rápido. Cuando llegaste, hasta dónde llegó la cola? Y casi a la esquina de la Córdoba. Bien, entonces Ajá. realmente está bastante rápido. Sí, sí. Bueno, ya está elegido el menú. ¿Usted ya lo tiene preparado?